Compañeras y compañeros, el Comité Ejecutivo del SUTIEMS responde a las declaraciones que últimamente han hecho la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de esta ciudad, y la doctora Rosaura Ruiz, titular de la SECTEI. Nosotros hemos cumplido escrupulosamente con todos los requisitos para que nuestra huelga sea legal. Los cierres fueron exitosos, las guardias se mantienen fuertes y organizadas, pero sobre todo con ánimo de seguir luchando porque estamos conscientes de que nuestras demandas son justas, que el tope salarial es neoliberal, que merecemos un salario justo y una jubilación digna. Hoy invitamos a todos los trabajadores de base, a los estudiantes, a los padres de familia, a los sindicatos, a las organizaciones fraternas, a acudir a cualquiera de nuestros centros de trabajo a firmar en apoyo a nuestra huelga una carta. Les pedimos también que si la Junta Local de Conciliación y Arbitraje solicita a los trabajadores que voten a favor de la huelga, que acudan masivamente y refrenden su apoyo a esta lucha que el SUTIEMS ha decidido encabezar por la defensa de un presupuesto justo para nuestra institución, a la defensa de la educación pública, laica, gratuita y de calidad para los que más lo necesitan. Defender nuestras condiciones de trabajo es defender también al modelo educativo. Nuestra lucha por un salario digno es también la lucha para detener la asfixia presupuestal a la que ha estado sometido el instituto desde hace varios años. Por eso, compañeros, que viva la huelga del su tiempos. Por educación y trabajo digno, Comité Ejecutivo.